¿Qué tal Rubikeros? En Iberorubic hemos querido complementar la parte de la web referente a pruebas de cubos, tutoriales, etc. con herramientas informáticas. Iberosolver 2x2x2 LBL permite resolver un cubo de 2x2x2 proporcionando los movimientos que hay que efectuar para resolverlo. El proyecto podría dividirse en dos partes por una parte el diseño del núcleo del programa hecho en Fortran 90 y por otra parte la adición de una interfaz gráfica para un uso más sencillo y cómodo del programa esta interfaz gráfica está hecha en Visual Basic como hemos dicho antes el núcleo de este programa está hecho en Fortran 90. Fortran es un lenguaje de programación eh, cuyas primeras versiones pues, datan de, de los comienzos de la informática. Y aunque en muchas áreas ha sido sustituido por otros lenguajes más modernos, pues sigue usándose masivamente en ingeniería, para cálculo numérico, superordenadores y... Allí donde se hacen, pues, cálculos de una cantidad masiva de datos, que es donde Fortran destaca. Fortran es un lenguaje, podríamos decir, extraño para, para Windows. Es decir, por defecto, este programa no podrá ejecutarse en él. Por eso es necesario un compilador para poder crear el ejecutable a partir de las líneas de código, en el caso del programador. Y en el caso del usuario, para poder ejecutar ese fichero .exe que ha creado el programador. Aquí se ha usado Gfortran, que es un compilador con licencia GNU. Bueno, vamos a ver cómo se instala Gfortran en Windows. Nos vamos al navegador y escribimos Gfortran. Tras esto, nos vamos a la página de la wiki de Gefortran, que es donde están los enlaces. Y buscamos la parte de descargas. Y nos vamos a binarios para Windows, Linux, etc. Y aquí hay diferentes formas de instalar Gefortran. La más cómoda es un instalador típico, en el que con unos pocos clics pues se puede instalar rápidamente y esperamos a que se descargue. Bueno, tras descargarse el instalador, que son unos 66 megas, así que tampoco debería tardar demasiado en descargarse, pues ejecutamos y nos saldrá la ventana del instalador típico y con, ya hemos dicho antes que con unos pocos clics y aceptando los términos de licencia que nos salen, pues la instalación no tiene mayor problema. Con esto, el compilador, para entender ese fichero ejecutable, estaría instalado. Bueno, para la instalación en Linux, podemos ir a la misma página de Gefortran y en el apartado de descargas ir a la parte de Linux y allí se pueden encontrar los archivos para la instalación. Sin embargo en Linux es más fácil abrir la consola y buscar en los repositorios de software pues el paquete para instalarlo. En el caso de Kubuntu, que es lo que está ahora mismo en pantalla, habría que teclear apt-cache espacio search y después gfortran. Al hacer esto aparece una lista de paquetes a instalar y lo que tenemos que hacer es localizar en esa lista la, la versión más actual del compilador y lo que tenemos que escribir ahora es apt-get install y después el nombre del paquete que hemos localizado en la lista. Le damos a Enter y g se instala sin mayor problema.